Bueno, pues muy buenos días a los medios de comunicación. Lo primero es dar la bienvenida no solo a los medios de comunicación, sino especialmente a los firmantes de este acuerdo, eh, tanto a COE Castilla y León, representado por David Esteban Miguel, que es el secretario general. A Fernando Fraile, que representa a Comisiones Obreras como secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Y, por supuesto, a Arauz Eufemia, que representa también a Acción Sindical y Coordinador de Diálogo Social de eh, UGT. También saludar a las personas que les acompañan, que están a mi izquierda, que son personas de distintas responsabilidades dentro del sindicato Comisiones Obreras, del sindicato UGT y también de la COE. Está presente también con nosotros el viceconsejero y el director general de Patrimonio Forestal y de eh, Medio Natural. Bueno, yo creo que lo que primero tengo que poner de manifiesto es la satisfacción de, de la Junta de Castilla y León por haber alcanzado este acuerdo que someteremos a la Comisión Permanente del Diálogo Social para el trámite eh, correspondiente. Eh, poner de manifiesto el trabajo intenso que ha precedido a, a la adopción de este acuerdo de más de dos meses, de distintas reuniones, de distintos eh, intercambios de información, de documentación, y que ha llegado a buen fin sobre la base eh, de una buena voluntad, una voluntad de diálogo no ha sido fácil, eh, pero ha sido una voluntad eh, de alcanzar un acuerdo por parte de todas las partes. El interés público que eh, presidía el acuerdo que se podría alcanzar, yo creo que ha llevado a un ejercicio de responsabilidad importante por parte de todas las partes, con renuncias por parte... de probablemente de todas, eh, pero para alcanzar el acuerdo, el desable acuerdo eh, de reforma del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León. Eh, esto surge de compromisos adquiridos por parte de la Junta. Los compromisos adquiridos derivan del incendio del de, eh, año pasado en Ávila eh, que motivó pues unas reflexiones del presidente de la comunidad, eh, un compromiso en su discurso de investidura de eh, incrementar la defensa del patrimonio natural y un compromiso por parte de este consejero en las Cortes el 17 de mayo, al exponer el programa de actuaciones, de eh, alcanzar eh, una mejora del operativo a través de la estabilización de personal y más eh, medios. ¿no? Eh, fruto de ese compromiso y acuciados por los incendios que tuvimos devastadores en los meses de junio y julio, con la desgracia de haber perdido la vida a tres personas, este acuerdo se muestra eh, imprescindible. Imprescindible porque eh, el operativo tiene que estar con capacidad para acometer estas realidades que se han venido eh, encima del mundo derivado de la situación climática y de la situación de nuestras masas forestales en general, en Europa, en España, en Castilla y León, de sequedad derivado también de la falta de, de una pluviometría adecuada y por tanto es imprescindible para dotar de tranquilidad eh, a la ciudadanía de Castilla y de León, y por lo tanto esa capacidad de respuesta del operativo eh, sea la máxima eh, posible. Eh, el acuerdo es una transformación importante del operativo, no es una mera mejora, es una transformación eh, manteniendo su estructura integrada de prevención y extinción, eh, que es irrenunciable y que todos estamos de acuerdo que tiene que ser así, y conlleva conseguir entre los años 23 y 25, es decir, en lo que queda en la legislatura, en diversos objetivos. En primer lugar, el incremento de las capacidades de extinción. Eh, y especialmente una especial intensidad en los tratamientos silvícolas preventivos y la prevención activa que se venía desarrollando y que se incrementa de una forma muy relevante con eh, la consecuencia de estos acuerdos. El operativo lo conforman eh, más de 4.500 personas, ahí estamos hablando de técnicos, de agentes medioambientales de celadores de medio ambiente, personal de los centros de mando cuadrillas eh, contratadas eh, de empresa pública y de licitación eh, para empresas privadas, autobombas medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros. Ese operativo verá estabilizado su trabajo favorecida por lo tanto su profesionalidad e incrementado la dignificación de su función. Así será con los trabajadores públicos laborales fijos discontinuos. Una parte importante de este acuerdo el, el, el personal público del operativo está en torno a cerca de los 2.000 personas, de las cuales 837 son personal laboral fijo discontinuo. Es decir trabaja actualmente eh, unos meses al año, determinados meses al año. Pues bien, 781 personas de este eh, personal fijo discontinuo, más del 90%, va a pasar a ser fijo continuo. Desaparece ese apellido de discontinuo y por tanto va a ser personal laboral fijo de la Junta de Castellón trabajando durante los 12 meses del año. Son integrantes de autobombas, personal de las torres de vigilancia, etcétera. Eh, las personas de cuadrillas eh, contratadas de empresa pública, TRAXA o licitadas en concursos públicos eh, para empresas eh, privadas, que tra realizan trabajos actualmente desde los cuatro meses y una media de unos 7,6, van a pasar a trabajos como mínimo de nueve meses. Ese es el mínimo y habrá también de diez de once y de doce meses. <coughs> Se refuerzan en... Eh, cuarto lugar los centros de mando, tanto el centro de mando autonómico como los centros de mando provinciales con personal especializado de manera que estén activos todos los días del año y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día. En sexto lugar se modernizará el sistema de detección y vigilancia eh, de los incendios y el personal que lo atiende que estará 12 meses al año y por tanto aumentará eh, su capacidad y también tendrá nuevas tareas de apoyo al operativo. Un especial hincapié tiene el acuerdo en materia de formación, un esfuerzo muy relevante en materia de formación, formación genérica específica del puesto y formación en las nuevas realidades de los incendios forestales, que es muy importante, imprescindible para que tengan una mayor especialización una mayor profesionalización y desde luego maximizar su seguridad, la seguridad de las personas integrantes del operativo que conllevará también la seguridad de los ciudadanos de Castilla. Se abordan también reformas y mejoras en infraestructuras, en equipos, en logística, en habituallamiento, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de nuestro territorio y la baja densidad de población. Partes de estas reformas... ...que afectan al personal público no derivan eh, solo de este acuerdo... ...derivan fundamentalmente del marco de la negociación colectiva... ...en el ámbito de la función pública... ...porque tienen que ser trasladadas en su caso, fruto de esa negociación... ...en la que intervienen las eh, centrales sindicales a que presentes... ...pero también otros sindicatos que integran ese ámbito de decisión, repito, tendrá que llevarse en su caso al convenio colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla y León y también a las relaciones de puestos de trabajo de la estructura organizativa de la propia Junta de Castilla y León. Este acuerdo es totalmente respetuoso con ese ámbito de decisión que le es propio y que, por lo tanto, tendrá que tener traslación esta acción en ese ámbito de función pública. La inversión económica que supone todas estas reformas expuestas muy a grandes rasgos es una inversión que va a conllevar eh, duplicar el presupuesto dedicado hoy, eh, el año 22, al operativo de extinción de incendios forestales. Estamos hablando que el año 25 tiene que alcanzarse 65 millones más del actual eh, cálculo, que son en torno a los 65-66 millones de euros de inversión. Supone, lógicamente, en estos años 23, 24, 25, una inversión a mayores, un esfuerzo a mayores de la Junta de García León de más de 125 millones de euros en los tres años, a mayores, repito, del presupuesto. Y ese presupuesto que antes comenté, del año 22, que está en torno a los 66 millones, no considera determinados gastos, como son los gastos de extinción, como son los costes salariales fijos del personal funcionario o del personal laboral fijo, conceptos que tampoco están incluidos. Por tanto, el coste real, la inversión real de el operativo es mayor a la que estamos eh, de la que estamos hablando eh, de este importe al menos 86 millones en estos tres años 23 24 25 eh, van destinados a la estabilización del personal del operativo del personal público del operativo y a la mejora de las prestaciones y condiciones en la que trabajan en concreto 54 millones para el personal de carácter público y 31 para el personal contratado y el resto 40 millones se destinarán a las otras mejoras de vehículos y infraestructuras equipamiento eh, para el personal. Personal propio. Eh, preciso un poco porque he dicho 86 millones van destinados a la estabilización del personal público, del personal en general, el público 54 millones y el no público, eh, el semipúblico, por ser una empresa eh, contratada como Traxa y las cuadrillas eh, contratadas en licitación 54 millones. El acuerdo mmm, refleja también y se hace constar que creemos que es imprescindible eh, que los criterios de financiación autónoma por parte del Estado, del gobierno de España deben tener en cuenta que no tienen... Estos servicios que se prestan al territorio, servicio de atención forestal, el servicio de prevención y extinción de incendios, son servicios al territorio, no directamente a la población, y por lo tanto tienen que tener un reflejo de financiación que ahora mismo no tiene y que hace el esfuerzo la Junta de Castilla y León. El acuerdo de esta comisión de seguimiento será trasladado a los efectos oportunos a la comisión permanente del diálogo social eh, para la continuación o para el trámite que corresponda. Esto surge tras una campaña, repito y termino ya, eh, particularmente dura, de incendios forestales. Repito, hemos perdido la vida eh, de tres ciudadanos de Castilla y León, eh, uno integrante del operativo y dos personas que se vieron afectadas eh, envueltas por el incendio y eh, los integrantes del diálogo social aquí presentes, ...creo que han demostrado una gran capacidad de diálogo... y tener por encima de todo... Eh, ...la búsqueda del interés general... ...en alcanzar este acuerdo... ...con este acuerdo... ...el operativo y la sociedad de Castilla y León... Eh, ...incrementa la resiliencia... ...esa palabra que tanto se oye ahora... ¿no? ...que en definitiva es la resistencia... ...la mejor preparación de nuestro territorio... Eh, ...ante estos fenómenos... Eh, ...de extremos de protección civil... ...como son los incendios forestales... ...por lo tanto termino como empecé... ...agradeciendo a todos el esfuerzo realizado... Eh, ...sabiendo... Eh, las renuncias a las que han tenido que, que hacer de propios postulados legítimos y, y por tanto, loables pero que tienen que tener una traslación en el eh, acuerdo de voluntades, en la capacidad, competencias y presupuesto de la Junta de Castellón. Y, por tanto, en ese sentido, repito eh, mi agradecimiento. Y agradecimiento también a los medios de comunicación por vuestra, por vuestra presencia.